Eh, vamos a hablar con Safer, que es de la casa, que siempre nos atiende tan amablemente y que tiene una gran clientela. Que, bueno, pues cada vez el mundo de los implantes está más eh, a favor de todo el mundo, ¿no? Y hoy tener una boca bonita, pues tenemos este gran equipo de profesionales que lo consiguen todo. Aquí no se le resiste absolutamente nada, ¿verdad, Safer? Hoy tenéis aquí en vuestra casa, diríamos, un invitado muy especial, que es el doctor. Sí, muy, muy buenos días. Eh, sí, eh, hemos tenido el honor de tener en nuestra clínica al profesor Juan José Pérez García eh, del Instituto Internacional de Implantología y Estética Facial, en colaboración con la clínica para que nos enseñe y presente algunos casos que tenemos tan difíciles que necesitamos la colaboración de ¿Todo el tiene solución, Claro que sí. Todo. Pues, saludos amados Aquí. doctor Pérez, que creo que es una eminencia y está bueno, pues tiene muchas especialidades, no solamente implantes, toda odontología y además también en todo lo que es tratamientos faciales, ¿no? eh, Sí. Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros y de colaborar con el doctor Zafer, con el que me une mucha amistad hace tiempo. Efectivamente, yo me formé, hice medicina. Luego estuve como, trabajando como cirujano infantil y pediatra durante un año. Y al final decidí dejar ese campo y pasarme al campo de la odontología. Estuve haciendo odontología en Sevilla y me fui a Branemar, con el profesor Branemar, en Suecia, en Estocolmo y en Göteborg, que es donde empieza la implantología. La implantología, implica, la implantología moderna empieza realmente en 1964. A raíz de ahí. ...ha habido muchos acontecimientos muy importantes... ...y la implantología ha sufrido unos cambios muy importantes... ...en aras de tratar casos que antes eran intratables... ...en el día de hoy, gracias al doctor Zaffer... ...estamos colaborando aquí con el doctor Pérez... ...y el doctor en Romero... ...y el doctor Alejandro... ...y estamos haciendo un curso muy bonito, muy interesante... ...de casos muy complejos... ...casos muy complejos en donde... ...ha existido unas limitaciones de hueso muy importantes... ...y se han solucionado con diferentes técnicas... ...diferentes técnicas como ha sido emplear implantes monocuerpos. ...que al mismo tiempo llevan la parte que entra dentro del hueso... ...y la parte extra, o sea que se pueden rehabilitar en el mismo momento. Hoy día el paciente ya no solo quiere la función, la masticación... ...sino también la estética. Estos implantes nos permiten, por ejemplo... ...a pacientes que no son de Marbella y viven fuera... ...pero vienen de forma transitoria aquí... ...el poner el implante y en el mismo día... ...confeccionar sus coronas y su rehabilitación... ...con lo que se pueden ir a su país en el mismo día... ...sin ningún tipo de problema. La odontología se ha invertido también hoy... ...está inmersa en la, en la estética... ...porque la estética de la cara, la parte del oriente... es una parte fundamental... ...pero si nosotros hacemos una parte estética fundamental... ...dental y no... ...complementamos esa estética con el resto de la cara... ...estamos quedándonos cojos y no estamos globalizando la estética... ...por eso la estética facial hoy se ha metido en la odontología... ...y hacemos pues desde aumentos de volumen de labios... ...perfilados, surcos nasogenianos, mentón... ...en aras de conseguir una estética global mucho mejor. Yo fundé el Instituto Internacional de Implantología... ...y Estética Avanzada en el 96... Y desde entonces imparto cursos a dentistas de todo el mundo, desde Cuba y hasta Japón, pasando por Estados Unidos y España, pues en Cuba y una clínica que tengo en Madrid. Y actualmente pues tenemos el proyecto con el doctor Zaffer de impartir ese eh, tipo de cursos aquí. Hacemos una función social, hacemos una función docente y bueno, creo que es muy importante el hoy extender la implantología a todas las capas sociales de la sociedad y en eso estamos. Eso es una maravilla. Además, hay mucha gente que se va fuera afuera a hacerse las cosas. No hay que venirse aquí a Andalucía, que tenemos unos grandes profesionales aquí en Andalucía. Bueno, doctor, sí que me gustaría hacer una introducción de lo que es un implante, cuántos tipos de implante hay, cómo es luego el mantenimiento, a partir de qué edad uno se puede hacer un implante. Estas curiosidades, que darla a conocer también a todo nuestro público en general, que cada vez más pues vemos que se están haciendo y con mucho éxito. Vamos a ver los pros y los contras. Pues mira, los implantes, como te digo, fueron en el 86 cuando esto empezó a funcionar. ...y realmente el implante está indicado... ...en cualquier zona de la boca... ...en donde no haya dientes... ...después tenemos que hacer una técnica u otra... ...pero siempre podemos colocar el implante... ...lo convencional, no normal a mí me gusta mucho... ...hacer lo que se llama técnica mínimamente invasiva... ...el implante consta de una parte... De, que se mete dentro del hueso como si fuera la raíz de un diente y otra parte que luego se puede hacer de forma inmediata o bien de forma diferida, que es la parte de la funda, la parte de la corona, la parte que sería lo mismo que la corona de un diente. Podemos hacerlo de, dependiendo de la oclusión del paciente, o sea, de la forma de bordé del paciente y de sus necesidades. Por ejemplo, hay un paciente que ha perdido un diente, un incisivo central superior, y una mujer guapa como tú, pues no podemos dejarla... ...sin diente en ningún momento. ¿Qué hacemos? Pues en ese momento... ...colocamos un implante monocuerpo... ...que consta de la parte intraósea... ...y otra parte que sale un poquito de la encía, ...con lo que en el mismo momento... ...esa paciente se vaya con el implante... ...y con su corona puesta. Si es una zona posterior... ...que no nos tiene ningún compromiso estético... ...pues podemos poner un implante en dos fases... ...ponemos el implante, lo dejamos sumergido... ...dentro del hueso... ...y al cabo de los dos meses... ...abrimos un poquito para ya hacer la, la corona. El implante son de titanio, la mayoría de ellos. existe también implantes de circonio, incluso de otro tipo de implante que todavía no se, ha, no se ha metido mucho en el mercado y suelen ser titanio tipo 4 o titanio tipo 5, que es una aleación de vanadio a alumina con titanio. Nuestros implantes todos han sido de tipo 5, aleación de, de titanio, porque está testado durante muchísimos años el, que el, el organismo lo integra perfectamente y que tiene un resultado a largo plazo muy bueno. Hacía una pregunta muy inteligente, ¿a, que a partir de qué edad podemos colocar los implantes. Eh, la literatura mundial dice que a partir más o menos de los 18 años, que es cuando el crecimiento de la persona ya ha terminado. Yo tengo casos en estos 30 años de mi experiencia en la implantología, en donde he puesto implantes en personas más jóvenes, principalmente mujeres, porque su desarrollo ya ha terminado antes de los 18 ...una mujer normalmente del punto de vista hormonal a los 16 pues ya tiene hecho su desarrollo... ...y tengo yo experiencia en casos puestos con 16 años sin ningún tipo de problema... ...y con una estética muy buena. El cuidado del paciente es muy importante, recara el implante. El implante, hay pacientes que piensan que tú colocas el implante y ya no tiene ningún tipo de cuidado No, el implante tiene el mismo cuidado que un diente... Porque si nosotros no limpiamos el implante, alrededor del implante se acumula sarro, puede aparecer una infección, una periimplantitis, que es una de las causas frecuentes de fracaso de implante debido a que el paciente no se puede cuidar. Un implante es para toda la vida? Sí, para toda la vida, el amor no, pero el implante sí. El implante si sí se cuida, sí es para toda la, la, la vida. Lo que sí hay que cuidarlo, si no lo cuidamos, no es para toda la vida. ¿vale? O sea, nosotros tenemos que tener nuestra higiene, tenemos que tener el control en el profesional educado para que lo controle, tener un, un control radiológico también para que ese implante se mantenga. Hay que hacer limpieza, a veces superficiales o a veces en profundidad, para que nunca se acumule sarro alrededor del implante y pueda ocurrir el fracaso del implante, que es lo que ni paciente ni profesional quiere. ¿En los implantes hay calidades? Bueno, sí, por desgracia sí. Por desgracia, sí, Por desgracia, te digo por desgracia, porque hay profesionales que se ayeren a implantes muy baratos. De hecho, pues hay gente que compra implantes en Italia, una máquina, un torno, que hace implantes como si fuera un tornillo y los pone en boca. Yo no participo, por supuesto, y estoy totalmente en contra de ese tipo de, para mí no profesionales, para mí especuladores de la salud bucal del paciente... Y entonces hay que ir a elegir un implante de calidad, un implante que cumpla con la normativa de la, de la Federación Dental Americana, que es la que exige más en la calificación del implante. Tenemos nosotros lo que se llama, tenemos nosotros, siempre le hemos puesto y nuestro lema es, tu boca no es un negocio, tu boca no es una oferta para cualquiera. Hay que saber qué tipo de implante vamos a poner, hay que saber... ...qué calidad de emblante y qué profesional va a poner el emblante. Esto es una cosa muy importante. Aparte de lo que ha dicho el, el profesor, tenemos que, eh, para mantener un emblante en la boca, tratar de, de, de, de disminuir todos los factores de riesgo que el paciente tiene. Un paciente fumador, un paciente que toma bebida alcohólica mucho, todos esos factores de riesgo ayudan a mantener, o sea, evitándolos, ayudan a mantener lo que es un emblante en la boca. Un implante en la boca es un diente, y hay que tratarlo como un diente. No que me he puesto un implante, es metal, no se puede eh, caer o no se puede pasar nada, no puede tener muchos factores de riesgo... ...hay una anécdota muy curiosa... ...que los pacientes nos no preguntan... ...a mí por lo menos, y supongo que al doctor Zafer también... ...oye, cuando paso por el, el aeropuerto... ...el detector de metal... <ríe> ...no pasa absolutamente nada, ¿vale?... ...que los pacientes <risa> con implantes ...pueden pasar el detector de metales ...sin ningún tipo de problema, ¿vale?... <risa> bueno, vamos ahora ahí un poquito a la práctica... ...me gustaría antes que hiciera una introducción... ...de lo que vamos a ver... ...de qué vais a hacer... ...que primero vamos a hacer la idea... ...y luego vamos a ver cómo se trabaja el implante... Muy bien, pues... Hemos tenido el consentimiento, por supuesto, del paciente de Raúl, que con una amabilidad enorme, pues no ha permitido el que vosotros estéis filmando en su boca, que no todos los pacientes lo, lo permiten. ¿no? Bueno, tenemos aquí también doctores muy jóvenes, hemos visto, ¿no? Vamos a preguntarle también. Si pasas por aquí mientras que preparamos al paciente para que nos eh, hable un poco de su nombre. Yo, Jesús. Jesús, sí. Pérez. Jesús. Sí. Pérez. Eh, ¿cómo... ¿Cómo te gustó a ti esta profesión? ¿Por qué elegiste esta profesión en vez de otra? ¿Estudiaste odontología y por qué fue el importante? Bueno, pues la verdad es que a mí siempre me ha gustado la odontología por un poco por mi padre, ¿no? Desde pequeño me la ha inculcado y bueno, de ahí viene un poco... Desde pequeño el arbolito. Bueno, Jesús ¿Es, es el padre. De... De... Sí sí. Bueno la verdad que tiene que ser muy bonito ver la gente con los dientes entrar en la consulta con todos los dientes podridos y así con una estética muy mal y verlo luego sonreír con unos dientes preciosos que la verdad es que es uno diferente y luego también poder comer claro no solamente por la estética. Hombre claro por supuesto lo principal es la función de reponerle unos dientes nuevos al paciente, pero luego estéticamente y para el paciente psicológicamente, pues es un aspecto muy, muy positivo y a ti pues obviamente te reconforta mucho, la verdad, que el bueno, paciente... Creo que está todo preparado, ¿no, doctor Pérez? ¿Tenemos preparado sí. ya, sí? Sí, claro. Pues, cuando usted quiera hacer mención a puntualizar pero, a... Eh, algo de lo que vaya a ser. Ah, bueno, eh, mira, aquí tenemos un paciente joven, ¿vale? Sí. Que a pesar de su juventud, ...ha perdido ya algunas piezas... ...tanto el mandíbula... ...como el maxilar... ...si abrimos la boca del paciente... ...y Pepe puede entrar a la cámara un poquito por aquí... ...vemos cómo ...tiene una ausencia de piezas... ...a nivel posterior mandibular... ...en la parte derecha... ...y a nivel posterior mandibular... ...en la parte izquierda... ...y a nivel arriba también... ...a nivel maxilar en la parte derecha... ...si nos vamos a la radiografía Pepe, ¿vale?... ...es fundamental... A la hora de colocar implantes, yo se lo digo a mi alumno, tanto internacionales como... Yo soy también profesor colaborador del máster de implantología de la Universidad de Granada en España. Y es fundamental para colocar implantes, como para cualquier tipo de cirugía, el tener conocimiento de la anatomía. Tenemos que saber qué estructuras vitales están cerca de donde estamos trabajando para no lesionar ninguna de ellas. Aquí tenemos una radiografía que se llama... Radiografía panorámica o panoré, en donde vemos la parte mandibular y donde vemos la parte maxilar. Aquí vemos, por ejemplo, arriba esto sería la parte derecha, esto sería la parte izquierda. En la parte derecha superior vemos cómo había unos restos radiculares, unas raíces que el doctor Zaffer ha eliminado previa a la, a la cirugía. ¿Y por qué ha eliminado el doctor Zaffer previamente a la cirugía esas raíces? pues porque había unos focos infecciosos, manchas negras, alrededor de las raíces, que nos impedían el colocar el implante de forma inmediata. A mí me gusta mucho hacer implantes inmediatos. Tengo mucha experiencia, lo mismo que implantes monocuerpos. El otro día estuve en Barcelona dando una conferencia con el profesor Tramonti Tra de, de Milán, de Italia, de implantes monocuerpos. Nosotros los implantes monocuerpos los ponemos en cualquier zona de la boca. De hecho, esta mañana, antes de, de este paciente hemos tenido un paciente en donde hemos colocado cuatro implantes monocuerpos a nivel manual Aquí hicimos primero las extracciones de las raíces y hoy ya podemos colocar implantes porque esa zona ya ha desaparecido los focos infecciosos que había. En la parte inferior pues también tenemos una muestra de unas extracciones recientes y allí también y una parte fundamental de este tratamiento es localizar un nervio que tenemos todo en mandíbula, que entra desde fuera la espina de espíritu, va óseo y sale a nivel del primer segundo premolar para dar sensibilidad a esta zona del labio. Es una estructura fundamental que tenemos que controlar y no tocar nunca porque producimos, si la tocamos, una parestesia, una falta de sensibilidad, un acorchamiento del labio en esa zona. Por tanto, como os decía, es muy fundamental conocer estructuras dentales muy importantes. Arriba, por ejemplo, donde vamos a colocar implantes, ahora tenemos el seno masilar. El seno masilar, como sabéis todos, es dos agujeros que tenemos en el macizo facial y en la cara y que nunca podemos invadir en la, en la colocación de nuestro implante del seno. Luego tenemos estructuras vitales en este paciente, en el Raúl, nervio dentario inferior que no podemos engañar. Aquí incluso tendremos en la parte superior izquierda una muela que como veis le falta un trozo, es una muela muy destruida y haremos lo que se llama implante inmediato. Implante inmediato quiere decir que col quito la muela y coloco el implante en el mismo acto quirúrgico. Entonces hemos hecho un reseño un poquito de, de, la, de la patología de Raúl y del de plan de tratamiento que hemos arguido con él. Es fundamental, como cualquier área de la medicina, el hacer una buena planificación, en buena, hacer un buen diagnóstico, porque va a ser el éxito eh, luego, futuro del tratamiento. Si nosotros no tenemos un buen diagnóstico, nunca podemos hacer un buen tratamiento. Luego hemos hecho ya el diagnóstico de Raúl y ahora pasaremos a hacer la, la cirugía. Bueno pues estamos haciendo, el doctor Romero está haciendo la anestesia de la parte superior del maxilar izquierdo donde vamos a hacer la extracción del primer molar que sale con 6 años, es muy importante eso del molar de los 6 años porque hay madres que no lo saben, ese molar es para siempre, Luego es un molar que hay que cuidar mucho porque hay niños con tendencia mucho a los dulces como nos ha pasado a todos y ese molar tiene que durar toda la vida hay gente que no lo sabe, pero ese molar erupciona, sale con seis años y dura siempre. Hay veces que por desgracia, como en el caso de Raúl, ese molar está muy picado, está muy cariado y tenemos que eh, tomar la opción de extraerlo y colocar de forma inmediata un implante. Hacemos la antisepsia con este líquido, con este producto, para evitar que ningún germen que está ubicado en la piel se nos pueda introducir ...en la zona del tratamiento quirúrgico que vamos a realizar. ¿Raúl bien? ¿Lo nota dormidito ya? Se pregunta al paciente siempre si ya se lo nota bien anestesiado o no... ...por si hubiera que reforzar la anestesia... ...en este caso ya le hemos preguntado a Raúl... ...y nos ha dicho que él se nota ya bien dormidito... ...siempre nosotros antes de realizar cualquier tratamiento... ...percutimos la pieza y vemos si realmente está o no anestesiado... ...para que el paciente no tenga ningún tipo de dolor... Como me comentaba antes la, la compañera, es eh, una técnica sin dolor, o sea la colocación de implantes, se anestesia con anestesia local, lo mismo que hacemos para la extracción de una pieza dentaria y en ningún momento el paciente siente ningún tipo de dolor. Lo mismo que en el postoperatorio tampoco existe dolor. Siempre damos, sobre todo cuando existe algún factor de riesgo, como puede ser un paciente diabético, damos un tratamiento preventivo con antibiótico y con antiinflamatorio Vamos a darnos un golpecito, Raúl, y nos dice si está o no dormido. vale Percutimos, ¿veis? Y entonces el paciente nos tiene que decir que está bien dormido. Que no duele. Nota el dolor, pero el golpe pero sin dolor. Eso, ¿vale, Raúl? Ahora vamos a empezar la maniobra de extracción y tú en cualquier momento nos levantas la mano y si hay que reforzar la anestesia, se refuerza. Vamos a empezar con las maniobras de extracción de la pieza. Es una pieza que está, un molar que está muy cariado, o sea que entra dentro de la normalidad. El que eh, pueda fracturarse la, la parte mínima de corona que tenga. Vamos despacito para intentar que no se fracture, pero que si se fractura es normal. Esto lleva su tiempo, ¿vale? O sea, no, no hay que tener prisa nunca a la hora de traer una pieza que está endodonciada. Eh, yo, bueno, ya hemos, hecho, ya hemos hecho la extracción, ¿vale? entonces pues comprimimos un poquito para evitar el leve sangrado que hay la muela superior tiene tres raíces una que se llama raíz palatina y dos que son las raíces vestibulares y es fundamental ahora localizar dónde va a ir nuestro implante y es fundamental porque de los tres lechos ...de los tres agujeritos que teníamos... ...las tres raíces superiores... ...tenemos que ver el que nos interesa más... ...de cara a la masticación del paciente... ...y a la estética del paciente... ...vale, luego ahora... ...veremos en qué... ...cuál de los lechos... ...cuál de los alveolos... ...cuál de los huecos... ...donde están las raíces... ...vamos a ubicar nuestro implante... ...nosotros utilizamos mucho la, la muela... ...para saber qué longitud de implante voy a colocar... ...y qué diámetro de implante voy a colocar... ...y por qué esto, porque a mí me interesa nos interesa... ...que el implante tenga una estabilidad buena... ...desde el principio... ...lo que se llama, desde el punto de vista técnico... ...una estabilidad primaria importante... ...nosotros ahora vamos a empezar a elegir... ...vamos a medir la profundidad de los alveolos... ...para ver qué implante vamos a... ...bien Raúl, todo bien... ...el paciente nos comenta que no ha tenido ningún tipo de molestia... ...yo quiero transmitir a los televidentes de esta cadena... Que la ontología actual si está hecha por profesionales bueno no es en absoluto dolorosa lo estáis viendo en vivo y en directo como se suele decir vulgarmente. normalmente a mí no me importa que me vean operar porque estoy seguro de lo que hago vale normalmente el profesional que no está seguro de lo que hace no quiere que le vean trabajar a mí no tengo ningún inconveniente estoy encantado elena de que estéis con nosotros esta mañana ¿vale? eh, raúl nos comenta que no ha tenido ningún tipo de dolor. bueno pues es muy importante ahora como esta muela se mete un poquito en el seno maxilar, como hemos visto en la radiografía en la panorámica, vamos a ver qué raíz vamos a elegir en este caso tenemos un, el seno maxilar en donde el alveolo donde estaba la raíz está dentro del seno maxilar. Si yo freso, si yo quito hueso para colocar el implante, seguro que voy a meter en la fresa en el seno maxilar, voy a invadir el seno maxilar y voy a arriesgar a que Raúl pueda tener el día de mañana una sinusitis. Luego nosotros vamos a hacer una técnica en donde no vamos a fresar, sino que en el mismo implante vamos a dilatar progresivamente para que el implante nos quede estable. Esto es un implante de una crasa... ...que tiene una calidad de implante muy bueno. ...aquí podéis ver... ...esto del implante con todas las referencias... ...para que haya un control absoluto... ...de lo que estamos poniendo en boca... ...de acuerdo, desde... ...el diámetro, la longitud... ...el número de fabricación... ...para que el fabricante pueda tener... ...un control absoluto del implante... ...si hubiera, que no lo va a ver, algún fracaso... ...esto del implante tiene... ...una zona, que es la que... ...se mete dentro del hueso... ...que se llama intraósea que tiene un, tra un tratamiento de superficie. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir cuando yo estuve en Suecia con el profesor Branemark, no se trataba la superficie de los implantes. El tratamiento de superficie de los implantes quiere decir que se percuten con unas micropartículas para que haya una mayor aposición del hueso óseo al implante, para que la integración del implante, para que, que el implante quede estable, sea más rápido y con mayor intensidad. ¿Vale? Entonces abrimos el implante que está estéril y ahora vamos a intentar posicionarlo en la raíz palatina, en la raíz más hacia adentro de la boca. Esto es una técnica que yo he personalizado, he desarrollado. Una sería complementar la zona alrededor del implante con hueso artificial para rellenar su hueco o... ...dejar al paciente que regenere el sol... ...en mi experiencia... ...y sin tener ningún interés con casas comerciales... ...sino el único interés mío en mi paciente... ...yo prácticamente nunca... ...relleno de hueso artificial esta zona... ...porque el paciente mismo... ...por su biología lo va a hacer... ...tornillo de cierre es un tornillito pequeñito... ...como veis... ...que lo que hace es meterse en la parte... ...más del hombro del implante... ...para evitar que se meta dentro del implante... ...ni hueso, ni sangre, ni encillado. O sea que yo quiero de aquí transmitir a todos los, los televidentes vuestros el que el implante hoy bien colocado por profesionales con experiencia y con conocimiento no tiene ningún tipo de riesgo siempre que se haga bien ¿vale? ahora nosotros por ejemplo en el instituto internacional de implantología y estética avanzada mío estamos introduciendo otro tipo de implante que se llama implante cigomático implante cigomático se llama cigomático porque está in eh, indicado para colocarse en el cigoma. Cigomas son los huesos que tenemos todos aquí en esta zona de la cara y es, está indicado en pacientes que no tienen prácticamente ningún hueso masilar Bueno Raúl, pues ya tenemos puesto un implante y la extracción, ¿vale? Bueno Raúl, pues venga, vamos a dormir la otra parte. Muy sí, sí, bien. Y sí, <risas> Muy bien <Raúl. risas> vamos a hacer eh, ahora. ...un control radiológico totalmente actual... ...para ver cómo se ha rehabilitado el hueso de donde él tenía... ...esas tres raíces infectadas... ...así vamos a tener un, una visión mucho más exacta y más cercana... ...para poder localizar el suelo de seno maxilar ...para ver cómo se ha regenerado ese hueso donde estaban las raíces... ...y había un foco inflamatorio... ...para poder seleccionar la técnica quirúrgica que vamos a emplear y el implante en cuanto a longitud y al diámetro que vamos a emplear. Elena está muy guapa con la mascarilla. <risa> me la dijo ya, me la ya te la deja. <risa> Haces que va como con alergia y ya está. <risa> bueno pues yo como a, bueno, creo que una décida y una satisfacción personal importante que tengo es que traté un paciente en Santiago de Cuba hace bastantes años porque no tenía huesos mandibular ninguno y conseguimos hacer una técnica que se llama de distracción ósea que abrir en la mandíbula e irla distrayendo y separando poquito a poco para luego poner implantes y bueno pues el comandante Fidel Castro pues, me felicitó por la labor que habíamos hecho creo que es una cosa importante y en cuanto a, a pacientes pues bueno muchísimas anécdotas de gente que, que te ve por la calle y, y te da un beso y te abraza ...porque le has conseguido rehabilitar su sonrisa y su masticación... ...vale, o sea que quiero transmitiros con estos mensajes... ...que la implantología hoy es eh, una técnica muy depurada... ...y que todo el mundo tiene acceso a ella... ...tanto del punto de vista social, técnico y, y económico. Las dentaduras postizas ya se han dejado de utilizar... ...la gente se ha quitado de toda la vida... Que se metiera agua por gente, sí, sí, sí, sí, sí, sí. para ponerse los implantes. Sí, yo, yo siempre a mis pacientes, yo soy un hombre muy directo y sencillo y coloquial, ¿no? Y entonces a mis pacientes les digo que una dentadura completa de ardiente no sirve ni para comer, ni para reír, ni para besar. Porque una dentadura completa besando, pues debe ser un conveniente terrible, que se mueva, que se cae los dientes, ¿no? Y entonces por eso yo siempre le aconsejo a todos mis pacientes implantes, bien mayor cantidad de implantes. ...menor cantidad de implantes... ...la prótesis de una forma o de otra... ...adecuarnos económicamente... ...al poder adquisitivo de ese paciente... ...que en todo momento podemos hacerlo... ...porque hay muchos tipos de materiales... ...hay muchos tipos de técnicas quirúrgicas... ...que nos permiten el llegar... ...a todo tipo de pacientes... ...y a todo tipo de economía... ...vale Elena... ...muchísimas gracias a ti... ...bueno el doctor Zaffer va a comentar ahora... Eh, ...para que veáis esto es... ...la radiografía posterior a la colocación del implante a nivel del maxilar inferior y daros cuenta cómo hemos colocado, este era el implante y si recordáis la radiografía anterior no había ese implante y vamos a ver cómo el doctor Pérez ha puesto ese implante, vamos a ser un poquito críticos con él, ¿de acuerdo? Daros cuenta, hay una línea blanca donde estaba la raíz de Raúl y una zona oscurita alrededor que es lógicamente el hueco que ha quedado de esa raíz. El implante está perfectamente paralelo con la raíz del premolar y con el molar. Está perfectamente ubicado en el suelo del seno maxilar, con lo que por desgracia yo no tengo ninguna cosa que criticar al doctor Pérez. Lo ha hecho perfecto y el implante está perfecto. ¿vale? Muy bien. Muy bien. Y luego el doctor Zaffer va a comentar esta parte derecha donde vamos ahora a colocar los implantes. Bueno, por uh, orden del doctor, cuando le mando la radiografía, previa preparación del paciente... ...me surgió hacerle las extracciones del, de, las, de los restos radiculares de la cual había mucha infección alrededor... ...lo hemos visto por la radiografía panorámica anterior... Hemos hecho la extracción del paciente y ahora vemos eh, con ligrado para limpiar la zona de la extracción. Eso fue hace 10 días aproximadamente y si vemos ya tenemos la zona muy limpia y hay parte de la posición ósea donde sí se puede colocar en, en esta misma zona sin ninguna dificultad y sin tener que esperar para hacerlo. Muy bien. Pues bueno, por lo que ha hecho el doctor Fabre, entonces yo pues eh, felicitar al doctor Pérez de nuevo por la colocación de ese implante, a Raúl porque eh, ha tenido la inteligencia de, de elegir a este grupo de profesionales para eh, colocar sus implantes. y ahora pues vamos a dedicarnos a la zona superior derecha basilar. Bueno, ha sido una experiencia única y bueno, me gustaría repetir más experiencias de este tipo y hablaremos con Safe y con el equipo de Family Day para que próximamente pues hagamos pues eh, otro tipo de, de charlas y de conferencias, donde podemos aprender más y concienciar un poquito más de todo lo, lo que podemos hacer, ¿no? siempre en manos de profesionales. Eso sí, muy importante, ¿verdad doctores? Por ¿Eh? La mano de un profesional es siempre hay que mirarlo con lupa. Pues muchísimas gracias. Todo un placer y esperamos repetir pronto no un implante sino otras técnicas, otras bueno. cosas que siempre para que nos favorezcan. Muy bien Elena a disposición. Muy gracias muy por estar con nosotros. Próximamente ya lo podemos anunciar. Próximamente sí. estética facial aquí en la misma clínica donde nos encontramos hoy. Muchísimas gracias. Gracias a